Así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche, primera parte. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó, y una mañana, Levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así. «Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Durante diez años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana» te liberábamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos por ello. Mira, estoy hasteado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Para ello tengo que bajar a la profundidad. Como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar llevando luz incluso al submundo. Astro inmensamente rico, yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse para que de ella fluya el agua de oro llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. —Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Así comenzó el ocaso de Zaratustra. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie. Pero cuando llegó a los bosques, surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra. «No me es conocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces llevabas tu ceniza a la montaña. ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se impone el incendiario? Sí, reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna». ¿No viene hacia acá como un bailarín? Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha convertido en un niño. Zaratustra es un despierto. ¿Qué quieres hacer ahora entre los que duermen? En la soledad vivías como en el mar y el mar te llevaba. ¡Ay! ¿Quieres bajar a tierra? ¡Ay! ¿Quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo? Zaratustra respondió. Yo, Yo amo, amo a los, a los hombres. hombres. «¿Por qué?», dijo el santo, «me marché yo al bosque y a las soledades». «¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres?» «Ahora amo a Dios, a los hombres no los amo». «El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta». «El amor al hombre me mataría». Zaratustra respondió, «¿Qué dije, amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo». «No les des nada», dijo el santo. Es mejor que les quites alguna cosa y que la lleves a cuestas junto con ellos. Eso será lo que más bien les hará, con tal de que te haga bien a ti. Y si quieres darles algo, no les des más que una limosna y deja que además la mendiguen. No, no, no, no, no. respondió Zaratustra, yo no doy limosnas, no soy bastante pobre para eso. El santo se rió de Zaratustra y dijo, entonces cuida de que acepten tus tesoros. Ellos desconfían de los eremitas y no creen que vayamos para hacer regalos Nuestros pasos les suenan demasiado solitarios por sus callejas Y cuando por las noches, estando en sus camas Oyen caminar a un hombre mucho antes de que el sol salga, se preguntan ¿A dónde irá el ladrón? No vayas a los hombres y quédate en el bosque Es mejor que vayas incluso a los animales ¿Por qué no quieres ser tú como yo? Un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros —¿Y qué hace y el, el santo hace en, el, en bosque? el bosque? —preguntó Zaratustra. El santo respondió, —Hago canciones y las canto, y al hacerlas río, lloro y gruño. Así alabo a Dios, cantando, llorando, riendo y gruñendo, alabo al Dios que es mi Dios. Mas, ¿qué regalo es el que tú nos traes? Cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, saludó al santo y dijo, —¿Qué podría yo daros a vosotros? Pero déjame irme a prisa para que no os quite nada. Y así se separaron el anciano y el hombre, riendo como ríen dos muchachos. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón. ¿Será, ¿Será posible? posible. Este, este viejo santo, santo en su bosque, bosque no ha oído todavía, todavía nada, nada, nada, nada de que, de Dios, que Dios ha, ha muerto. muerto. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, Encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre Pues estaba prometida la exhibición de un volatinero Y Zaratustra habló así al pueblo Yo os enseño el superhombre El hombre es algo que debe ser superado ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo ¿Y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre. Y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos. Y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero, ¿os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas? Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos... Permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansado de ellos, ojalá desaparezcan. En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con él han muerto también esos delincuentes». Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra. En otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio y ese desprecio era entonces lo más alto. El alma quería el cuerpo flaco, feo, famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. Oh, también esa alma era flaca, fea y famélica. Y la crueldad era la voluptuosidad de esa alma. Mas vosotros también, hermanos míos, decidme, ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma, acaso, pobreza y suciedad y un lamentable bienestar? En verdad, una sucia corriente es el hombre. Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Mirad, yo os enseño el superhombre. Él es ese mar. En él puede sumergirse vuestro gran desprecio. ¿Cuál es la máxima vigencia que vosotros podéis tener? La hora del gran desprecio. La hora en que incluso vuestra felicidad se os convierta en náusea y eso mismo ocurra con vuestra razón y con vuestra virtud. La hora en que digáis ¿Qué importa mi felicidad? Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia. La hora en que digáis ¿Qué importa mi razón? Ansía ella el saber lo mismo que el león su alimento. Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. La hora en que digáis, ¿qué importa mi virtud? Todavía no me ha puesto furioso. Que cansado estoy de mi bien y de mi mal. Todo esto es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. La hora en que digáis, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea un carbón ardiente mas el justo es un carbón ardiente. La hora en que digáis, ¿qué importa mi compasión? ¿No es la compasión acaso la cruz en la que es clavado quien ama a los hombres? Pero mi compasión no es una crucifixión. ¿Habéis hablado ya así? ¿Habéis gritado ya así? Ah, ojalá os hubiese yo oído ya gritar así. No vuestro pecado, vuestra moderación es lo que clama al cielo, Vuestra mezquindad hasta en vuestro pecado es lo que clama al cielo. ¿Dónde está el rayo que os lama con su lengua? ¿Dónde la demencia que habría de inocularlos? Mirad, yo os enseño al superhombre. Él es ese rayo, él es esa demencia. Cuando Zaratustra hubo hablado así, uno del pueblo gritó, «Ya hemos oído hablar bastante del volatinero, ahora veámoslo también». Y todo el pueblo se rió de Zaratustra. Mas el volatinero, que creyó que aquello iba dicho por él, se puso a trabajar. Mas Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló. Luego habló así. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar a otro lado. Un peligroso caminar. Un peligroso mirar atrás un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas, sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre y quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la planta, pues quiere así su propio ocaso. Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de ocaso y una flecha del anhelo. Yo amo a quien no reserva para sí ni una gota de espíritu, sino que quiere ser íntegramente el espíritu de su virtud. Avanza así en forma de espíritu sobre el puente. Yo amo a quien de su virtud hace su inclinación y su fatalidad quiere así por amor a su virtud seguir viviendo y no seguir viviendo yo amo a quien no quiere tener demasiadas virtudes una virtud es más virtud que dos porque es un nudo más fuerte del que se cuelga la fatalidad yo amo a aquel cuya alma se prodiga y no quiere recibir agradecimiento ni devuelve nada pues él regala siempre y no quiere conservarse a sí mismo yo amo a quien se avergüenza cuando el dado al caer le da suerte y entonces se pregunta, ¿acaso soy yo un jugador que hace trampas? Pues quiere perecer. Yo amo a quien delante de sus acciones arroja palabras de oro y cumple siempre más de lo que promete, pues quiere su ocaso. Yo amo a quien justifica a los hombres del futuro y redime a los del pasado, pues quiere perecer a causa de los hombres del presente. Yo amo a quien castiga a su Dios porque ama a su Dios pues tiene que perecer por la cólera de su Dios. Yo amo a aquel cuya alma es profunda incluso cuando se la hiere y que puede perecer a causa de una pequeña vivencia. Pasa así de buen grado por el puente. Yo amo a aquel cuya alma está tan llena que se olvida de sí mismo y todas las cosas están dentro de él. Todas las cosas se transforman así en su ocaso. Yo amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre, su cabeza no es así más que las entrañas de su corazón, pero su corazón lo empuja al ocaso. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. Ellos anuncian que el rayo viene y perecen como anunciadores. Mirad, yo soy un anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube, mas ese rayo se llama superhombre. Cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, contempló de nuevo el pueblo y calló. —Ahí están —dijo su corazón— y se ríen, no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. ¿Habrá que romperles ante los oídos para que aprendan a oír con los ojos? ¿Habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿O acaso creen tan solo al que balbucea? Tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? Cultura lo llaman. Es lo que los distingue de los cabreros. Por esto no les gusta oír, referida a ellos, la palabra desprecid. Voy a hablar, pues, a su orgullo. Voy a hablarles de lo más despreciable, el último hombre. Y Zaratustra habló así al pueblo. Es tiempo de que el hombre fije su propia meta Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza Todavía es bastante fértil su terreno para ello Mas algún día ese terreno será pobre y manso Y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado ¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre Y en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. ¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. ¡Ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre... ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña entonces y sobre ella da saltos el último hombre que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir, pues la gente necesita calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, pues necesita calor. Enfermar y desconfiar considerando lo pecaminoso, la gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final para tener un morir agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. Mas procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica. Ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. «En otro tiempo todo el mundo desvariaba», dicen los más sutiles, y parpadean. «Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido, así no acaba nunca de burlarse». «La gente continúa discutiendo, más pronto se reconcilia, de lo contrario ello estropea el estómago». «La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche» pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Y aquí acabó el primer discurso de Zaratustra, llamado también el prólogo, pues en este punto el griterío y el regocijo de la multitud lo interrumpieron. —Danos ese último hombre, oh Zaratustra, gritaban. —Haz de nosotros esos últimos hombres, «¡El superhombre te lo regalamos!» Y todo el pueblo daba gritos de júbilo y chasqueaba la lengua. Pero Zaratustra se entristeció y dijo a su corazón, «No me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. Sin duda he vivido demasiado tiempo en las montañas, he escuchado demasiado a los arroyos y a los árboles. Ahora les hablo como a los cabreros. Inmóvil es mi alma y luminosa como las montañas por la mañana» pero ellos piensan que yo soy frío y un burlón que hace chistes horribles. Y ahora me miran y se ríen, y mientras ríen, continúan odiándome. Hay hielo en su reír. Pero entonces ocurrió algo que hizo callar todas las bocas y quedar fijos todos los ojos. Entretanto, en efecto, el volatinero había comenzado su tarea. Había salido de una pequeña puerta y caminaba sobre la cuerda, la cual estaba tendida entre dos torres, colgando sobre el mercado y el pueblo. Mas cuando se encontraba justo en la mitad de su camino, la pequeña puerta volvió a abrirse y un compañero de oficio vestido de muchos colores, igual que un bufón, saltó fuera y marchó con rápidos pasos detrás del primero. «¡Sigue adelante, cojitranco!» gritó su terrible voz. «¡Sigue adelante, holgazán impostor, cara de tísico!» que no te haga yo cosquillas con mi talón. ¿Qué haces aquí entre torres? Dentro de la torre está tu sitio. En ella se te debería encerrar. Cierras el camino a uno mejor que tú. Y a cada palabra se le acercaba más y más. Cuando estaba ya a un solo paso detrás de él, ocurrió aquella cosa horrible que hizo callar todas las bocas y quedar fijos todos los ojos. Lanzó un grito como si fuese un demonio y saltó por encima de quien le obstaculizaba el camino. Mas este, cuando vio que su rival lo vencía, perdió la cabeza y el equilibrio. Arrojó su balancín, y más rápido que éste, se precipitó hacia abajo como un remolino de brazos y de piernas. El mercado y el pueblo parecían el mar cuando la tempestad avanza. Todos huyeron apartándose y atropellándose, sobre todo allí donde el cuerpo tenía que estrellarse. Zaratustra, en cambio, permaneció inmóvil, y justo a su lado cayó el cuerpo maltrecho y quebrantado, pero no muerto todavía. Al poco tiempo el destrozado recobró la conciencia y vio a Zaratustra arrodillarse junto a él. ¿Qué haces aquí? dijo por fin. Desde hace mucho sabía yo que el diablo me echaría la zancadilla. Ahora me arrastra al infierno. ¿Quieres tú impedírselo? Por mi honor, amigo respondió Zaratustra todo eso de que hablas no existe no hay ni diablo ni infierno tu alma estará muerta aún más pronto que tu cuerpo así pues no temas ya nada el hombre alzó su mirada con desconfianza si tú dices la verdad añadió luego nada pierdo perdiendo la vida no soy mucho más que un animal al que con golpes y escasa comida se le ha enseñado a bailar no hables así dijo Zaratustra Tú has hecho del peligro tu profesión, en ello no hay nada despreciable. Ahora pereces a causa de tu profesión, por ello voy a enterrarte con mis propias manos. Cuando Zaratustra hubo dicho esto, el moribundo ya no respondió, pero movió la mano como si buscase la mano de Zaratustra para darle las gracias. Entretanto iba llegando el atardecer y el mercado se ocultaba en la oscuridad. El pueblo se dispersó entonces, pues hasta la curiosidad y el horror acaban por cansarse. Mas Zaratustra estaba sentado en el suelo junto al muerto, hundido en sus pensamientos. Así olvidó el tiempo. Por fin se hizo de noche y un viento frío sopló sobre el solitario. Zaratustra se levantó entonces y dijo a su corazón, «En verdad una hermosa pesca ha cobrado hoy Zaratustra». No ha pescado ni un solo hombre, pero sí en cambio un cadáver. Siniestra es la existencia humana y carente aún de sentido. Un bufón puede convertirse para ella en la fatalidad. Yo quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser. Ese sentido es el superhombre, el rayo que brota de la oscura nube que es el hombre. Mas todavía estoy muy lejos de ellos y mi sentido no habla a sus sentidos. Para los hombres... Yo soy todavía algo intermedio entre un necio y un cadáver. Oscura es la noche, oscuros son los caminos de Zaratustra. Ven, compañero frío y rígido, te llevaré a donde voy a enterrarte con mis propias manos. Cuando Zaratustra hubo dicho esto a su corazón, cargó el cadáver sobre sus espaldas y se puso en camino. Y no había recogido aún cien pasos cuando se le acercó furtivamente un hombre... Y comenzó a susurrarle al oído Y he aquí que quien hablaba era el bufón de la torre Vete fuera de la ciudad Zaratustra, dijo Aquí son demasiados los que te odian Te odian los buenos y justos y te llaman su enemigo y su despreciador Te odian los creyentes de la fe ortodoxa Y estos te llaman el peligro de la muchedumbre Tu suerte ha estado en que la gente se rió de ti Y en verdad hablabas igual que un bufón tu suerte ha estado en asociarte al perro muerto. Al humillarte de ese modo te ha salvado a ti mismo por hoy. Pero vete lejos de esta ciudad, o mañana saltaré por encima de ti un vivo por encima de un muerto. Y cuando hubo dicho esto, el hombre desapareció. Pero Zaratustra continuó caminando por las oscuras callejas. A la puerta de la ciudad encontró a los sepultureros. Estos iluminaron el rostro de Zaratustra con la antorcha... Lo reconocieron y comenzaron a burlarse de él. Zaratustra se lleva al perro muerto. Bravo, Zaratustra, se ha hecho sepulturero. Nuestras manos son demasiado limpias para ese asado. ¿Es que Zaratustra quiere acaso robarle al diablo su bocado? Vaya, suerte y que aproveche, a no ser que el diablo sea mejor ladrón que Zaratustra, y robe a los dos, y a los dos se los trague. Y se reían entre sí, cuchicheando. Zaratustra... No dijo ni una palabra y siguió su camino. Pero cuando llevaba andando ya dos horas al borde de bosques y de ciénagas, había oído demasiado el hambriento aullido de los lobos y el hambre se apoderó también de él. Por ello se detuvo junto a una casa solitaria dentro de la cual ardía una luz. «El hambre me asalta», dijo Zaratustra, como un ladrón. «En medio de bosques y de ciénagas me asalta mi hambre y en plena noche» extraños caprichos tiene mi hambre a menudo no me viene sino después de la comida y hoy no me vino en todo el día dónde se entretuvo pues y mientras decía esto Zaratustra llamó a la puerta de la casa un hombre viejo apareció traía la luz y preguntó quién viene a mí y a mi mal dormir un vivo y un muerto dijo Zaratustra dame de comer y de beber he olvidado hacerlo durante el día quien da de comer al hambriento reconforta su propia alma, así habla la sabiduría. El viejo se fue y al poco volvió y ofreció a Zaratustra pan y vino. —Mal sitio es este para hambrientos —dijo—, por eso habito yo aquí. Animales y hombres acuden a mí, el eremita. Mas da de comer y de beber también a tu compañero, él está más cansado que tú. Zaratustra respondió— mi compañero está muerto difícilmente le persuadiré a que coma y beba eso a mí no me importa dijo el viejo con osquedad quien llama a mi casa tiene que tomar también lo que le ofrezco comed y que os vaya bien a continuación Zaratustra volvió a caminar durante dos horas confiando en el camino y en la luz de las estrellas pues estaba habituado a andar por la noche y le gustaba mirar a la cara a todas las cosas que duermen mas cuando la mañana comenzó a despuntar Zaratustra se encontró en lo profundo del bosque y ningún camino se abría ya ante él entonces colocó al muerto en un árbol hueco a la altura de su cabeza pues quería protegerlo de los lobos y se acostó en el suelo de musgo enseguida se durmió cansado el cuerpo pero inmóvil el alma largo tiempo durmió Zaratustra y no solo la aurora pasó sobre su rostro, sino también la mañana entera. Mas por fin sus ojos se abrieron. Asombrado miró Zaratustra el bosque y el silencio. Asombrado miró dentro de sí. Entonces se levantó con rapidez como un marinero que de pronto ve tierra y lanzó gritos de júbilo, pues había visto una verdad nueva y habló así a su corazón. Una luz ha aparecido en mi horizonte Compañeros de viaje necesito Compañeros vivos No compañeros muertos ni cadáveres A los cuales llevo conmigo a donde quiero Compañeros de viaje vivos es lo que yo necesito Que me sigan porque quieren seguirse a sí mismos E ir a donde yo quiero ir Una luz ha aparecido en mi horizonte No hable al pueblo Zaratustra Sino a compañeros de viaje Zaratustra no debe convertirse en pastor y perro de un rebaño para incitar a muchos a apartarse del rebaño, para eso he venido. Pueblo y rebaño se irritarán contra mí. Ladrón va a ser llamado por los pastores, Zaratustra. Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los buenos y justos. Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los creyentes de la fe ortodoxa. Ved los buenos y justos, a quién es al que más odian, al que rompe sus tablas de valores, al quebrantador, al infractor, pero ese es el Creador. Ved los creyentes de todas las creencias. ¿A quién es al que más odian? Al que rompe sus tablas de valores, al quebrantador, al infractor. Pero ese es el Creador. Compañeros para su camino busca el Creador, y no cadáveres, ni tampoco rebaños y creyentes. Compañeros en la creación busca el Creador. Que escriban nuevos valores en tablas nuevas. Compañeros busca el Creador, y colaboradores en la recolección pues todo está en él maduro para la cosecha. Pero le faltan las cien hoces, por ello arranca las espigas y está enojado. Compañeros busca el creador que sepa afilar sus hoces. Aniquiladores se los llamará, y despreciadores del bien y del mal. Pero son los cosechadores y los que celebran fiestas. Compañeros en la creación busca Zaratustra, compañeros en la recolección y en las fiestas busca Zaratustra. ¿Qué tiene él que ver con rebaños y pastores y cadáveres? Y tú, primer compañero mío, descansa en paz. Bien te he enterrado en tu árbol hueco, bien te he escondido de los lobos, pero me separo de ti, el tiempo ha pasado. Entre Aurora y Aurora ha venido a mí una verdad nueva. No debo ser pastor ni sepulturero, y ni siquiera voy a volver a hablar con el pueblo nunca. Por última vez he hablado a un muerto, a los creadores, a los cosechadores, a los que celebran fiestas quiero unirme. Voy a mostrarles el arco iris y todas las escaleras del superhombre. Cantaré mi canción para los eremitas solitarios o en pareja y a quien todavía tenga oídos para oír cosas inauditas. A ese voy a abrumarle el corazón con mi felicidad. Hacia mi meta quiero ir. Yo continuo mi marcha. Saltaré por encima de los indecisos y de los rezagados. Sea mi marcha el ocaso de ellos. Esto es lo que Zaratustra dijo a su corazón cuando el sol estaba en pleno mediodía. Entonces se puso a mirar inquisitivamente hacia la altura, pues había oído por encima de sí el agudo grito de un pájaro. Y he aquí que un águila cruzaba el aire trazando amplios círculos y de él colgaba una serpiente.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 Dijo Zaratustra y se alegró de corazón. El animal más orgulloso debajo del sol y el animal más inteligente debajo del sol han salido para explorar el terreno. Quieren averiguar si Zaratustra vive todavía. En verdad, ¿vivo yo todavía? He encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales. Peligrosos son los caminos que recorre Zaratustra. Que mis animales me guíen. Cuando Zaratustra hubo dicho esto, se acordó de las palabras del santo en el bosque Suspiró y habló así a su corazón Ojalá fuera yo más inteligente Ojalá fuera yo inteligente de verdad como mi serpiente Pero pido cosas imposibles Por ello pido a mi orgullo que camine siempre junto a mi inteligencia Y si alguna vez mi inteligencia me abandona Ay, le gusta escapar volando Que mi orgullo continúe volando con mi tontería Así comenzó el ocaso de Zaratustra.